Vamos con un día normal en gras. Bueno, o eso creo. Bueno, se acaba de apartar todo el mundo. Acaba de iniciar el servidor ahora mismo. Porque el servidor que estoy tiene horario. Y vamos a aprovechar que no hay nadie a cogerlo todo. Vamos a farmearlo todo. ¿eh? Que estoy en el mejor sitio, al lado de una gasolinera, cabaña abandonada, el faro. Y ahí más para allá hasta el puerto, así que vamos a aprovechar a lotear todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y lotearlo todo, todo. Vamos a ver por aquí, esto por aquí, para mí, gracias. Si veis esto es que he estado tirando un muro de mi propia casa, que de hecho, de hecho hay que ampliarla ahora, porque mi misión de hoy es ampliar la base. Eh, juego contada, que es un seguidor de mi canal de Twitch, de Frampa en Corvo, ya sabéis dónde hago mi trabajito. Y la misión de hoy es ampliarla. Ya hemos tirado un muro que había que tirar, un error mío de arquitectura, no soy arquitecto, soy diseño gráfico. Y... eso Venga Ahora lo bueno es que no hay nadie A ver, ahí, ahí, ahí Puede aparecer justamente un jugador salvaje A mi lado Que diga, hostia, oh, voy a ir también al... Aquí a tirar cosas Y me puede comer, pues... Me puede hacer pupa Pero yo mientras que hago eso Voy a aprovechar Que aquí hay cositas interesantes <risa> Venga Venga Venga, ponle ahí Vámonos Vámonos, corre, corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos, acaba Dale a la, a la manivela Venga A ver, que no hay nadie Venga, venga, venga, aquí hay una cosilla que poco hacen A ver A ver, leche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 No me preocupa nada, la verdad. Eh... Lo bueno es que si, quiero, si queremos que una vez reparar un coche, venimos aquí, cogemos material del coche y lo podemos reparar... no eh, voy a ir con esto. Y lo podemos reparar perfectamente. Es lo bueno. Esto, nada. Si fuera un, un interruptor, sí, pero como es un, tempor un temporizador no me vale para nada. Y esto es... Venga, pues venga. Deja lata, no deja lata, pues Vale Vamos, vamos a seguir ahora con la ronda, eh Vale uh, Hostia, esto, esto, hostia que puntazo esto, esto quiero aprenderlo Porque me hace falta esto Para poder fabricar esto uh, Ya está, ya, ya el paseo Vamos, ya me sirve apenas el paseo por eso, si os va el juego, tengo que ver los juegos, os lo digo ya, lo grabo ya A mí el juego no ve si me va a saltito No debería saltito, porque es que el juego me va súper rápido al máximo que está Tengo un, gracias a Dios y gracias a mi trabajo y a haber ahorrado, tengo un buen pepino de, de PC ahora mismo Me falla un poquito la gráfica, pero es muy buena gráfica la que tengo Y, y tira del todo, de todo, Del todo de to y de todo Así que ya os digo, ¿eh? Eh, luego revisaré la, la grabación Esto lo no, corto porque para eso, para... ¡Vamos a ir! Venga, maloteo. Cógelo. La mesa para. Bueno, la mesa vale para romperla, pero. Eh, otra escopeta. Eh, la maza no me la como. Nada por aquí. Nada por acá. A ver, la mesa me vale para romperla y poder conseguir más tonterías, pero es que. Es que lo quiero todo, no voy a engañar, es que lo quiero todo La mesa la mesa procuro Vamos a Vamos a romperlo Y vamos para base Ahí a otro lado, ¿vale? Vamos, no he dejado ni la gasolinera ni la sobra, ¿eh? ¡Nada! ¡No he dejado nada! ¡Vamos para allá y a mi base que tengo que ampliar! Ahora, ahora pues vamos a ampliarla, a ver si lo grabo Bueno Esto es para ordenar <risa> Esto, es, esto, es, esto es para ordenar, la verdad La hija. Pues... No hay sitio, claro Así que por eso, por eso vamos a ampliar la base Porque aquí no hay sitio, la verdad duerme ahí! Está despierto, hombre, que no pasa nada Dios, pero por nada la ¡Live, macho! Pues... Voy a hacer... Voy a guardar la cosilla ¡Ale, ale, ale! Vamos a aprender esto Que va a ser importante Para poder... Para futuro... Próximo raideo. Ahora sí... Vamos al faro. Que mi ronda suele ser siempre eso: eh... Casinera, faro y la carretera. Vámonos por la carretera a ver qué pillamos. Porque la verdad es que va a haber cosas interesantes. Si no hay nadie, no creo que haya entrado nadie hasta ahora. Son las 10, el a las 10 de la mañana. Que cuando abre el servidor y hay que aprovechar. Es que lo mismo si hay alguien, no sé. Lo mismo. O te pones una mierda. Ha desaparecido el, el loteo. Es que, no sé por qué, pero el tiempo de respawn de los, de los objetos en mapa Es muy rápido Bueno, vamos para el faro A ver si hay suerte No te le cabe a nadie, pero como el faro hay gente alrededor viviendo pues suelen ir siempre Vamos para allá, vamos para allá Mira qué bonito lo que me he encontrado Esto es nuevo, ¿eh? Esto lo han hecho allá. Esto lo han es hecho justamente Esto es nuevo lo mejor de todo, os diré, es que el servidor es para gente novata de menos de X horas jugable, jugada, mejor dicho. Y aquí hay gente que no es novata. Yo, perdonad, pero el novato fui yo cuando entré aquí al el servidor que no tenía ni idea de construir, que tuve que hacer atrás casa y aún así fue un fastidio. Pero aquí hay gente que no es novata. No sé. Bueno, vamos, vamos para el faro, que va a estar seguro con gente. Por cierto, me acabo de pillar una, una estantería. Me va, me va a venir muy bien para... Mira, no, no hay... Mira. ¿Veis? Hay bidones, no hay nadie. Perfecto. Venga, vamos rápidamente a notar el faro que lo veáis. Venga, vamos a ver. Esto que es, comida de lujo. Esto se coge todo, se recarga. Por cierto, no pretendo enseñar a jugar a Rus o a Ras con mi vídeo. <risa> por favor, ni mucho menos. Pero por lo menos digo por si ahí entra y dice ¡Eh, que no. No, eh, yo yo soy un mano vato que vamos. Yo soy muy novato. Demasiado novato, diría yo. Tarjeta verde nada, que tengo ya 5 o 6 tarjetas verdes. Esto sí. Aquí ni nada. Nada. Esto es combustible. Aún no sé refinar petróleo, la verdad. ¿Mira, mira qué tontería. Hoja de metal. Pues mira, eh, hoja de metal. Hoja de metal voy a tirar sulfuro. Aquí tengo un montón de sulfuro. Y hay una cosa que tengo al lado siempre. Por eso. Prefiero tirarlo para tener eh, espacio y era poder reciclar cosillas. Que cuando baje me acuerdo de tengo que te coger el sulfuro, pues lo cojo. Poco puta. Me cago en la botella. Y esto es. La fecha para mí. Eh. Nas. Barril de agua. Si, sí, que ya tengo un motor. Bueno, mira, esto es muy fácil. Madre de agua. Ya tengo dos, pero mmm, lo que voy a hacer va a ser reciclarlo. Bueno, vamos a ir loteando y ahora ya vemos lo que he ¿vale? Bueno, vamos a dejar ahora mismo esto, ¿vale? Vamos a dejar ahora mismo todo esto. A abarr barril de agua tengo ya dos. La verdad que no me hace falta juntar más. Eh, esto no tubería nada. No voy, a no voy a hacer sistema de tubería, ni mucho menos. De hecho, no cabe. Vamos, darle Mientras ve que por aquí. Muy bien, cubo de puntería, macho Como tienes puntería Ahí la flecha, ahí está Esto es lo bueno, que puedo recuperar la flecha, lo cual es normal Si yo tengo una flecha puedo recuperarla Eso es normal eh, Cubo tengo ya bastante, puedo fabricarlo No me interesa eh, Esto es todo cogido, la tubería ahí Buzón tengo, tengo ya, buzón eh, La costura también No me vale para nada la costura Esto sí me lo guardo, y esto también me lo guardo Vamos, el gorrico también. No lo quiero para nada. Y vamos a seguir luteando, ¿vale? Mira, esto es entre los datos del faro. Vale, otra bomba. El otro día me encontré aquí una, una torreta. Que haya leche. Y.. Me gusta venir al faro por eso. Mira, mira donde hay otro. Ese también es nuevo, porque ese ya no estaba. Y ese. Bueno, nos vamos... Me voy ahí abajo a reciclar lo que haya que reciclar, ¿vale? Y vamos a ir para la casita de vuelta. Así que nos vemos ahora cuando estemos en casa. Bueno, en casa o en base, como queráis que llamarlo. Bueno, llegando a base. Llegando a base... Venga, venga, venga. Venga, muy bien. Y vamos a dejar... Esto, Esto ya lo he aprendido... Me hace falta aprender el C, eh, la bolsa de explosivos Pero pasa que el scrap lo estoy guardando para poner la mesa de nivel 2 aún así me interesaría el explosivo porque hay... Pues si algún vecino se pone un poquito subido de ánimo Y hay que pararle los pies aún así tengo el scrap suficiente como para la mesa Y como para aprender, eh, para, mejor, para, para aprender los planos mm, Vale Uff, las cosa apretada. Es que tengo una tarjeta para reventar. Estoy, estoy por ir al puerto. Vamos a ir al puerto. Así lo veis. A ver, a ver si hay echarse a ello. No creo a esta. Ahora no se la ve nadie. Pero. Y si lo hay. Venga, guardo todo. Y vamos para el puerto. Venga, ya tengo para, que, para romper. Y el fusible. Hostia, la tarjeta. Si me dejo la tarjeta. Voy a hacer el viaje en que ya sabéis. Vale. Bueno chicos, pues yo vivo ahí Y ahí está el, ahí está el puerto Así que... Vamos a va. ver Uy, tengo, no tengo flecha, voy a fabricar flecha y, y tiro para allá Antes de nada, me voy a pasar por la, por la osinera Por si hay más objetillo cogerlo Y como allí hay una recicladora en el puerto voy pues a aprovechamos el paseo, ¿no? ¿No creéis? Otra vez el eh, objeto esto que te acaban para abajo. O oh, encima una trampilla. <risa> ya mereció la pena porque me hacía falta una trampilla para construir una cosa de la casa. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a seguir loteando. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Oh, o una torre de <risa> Vamos aquí ya. Voy a guardar esto, voy a guardar esto. Esto es muy op. Voy a guardar esto, venga. Voy a guardar los tubos si me matan. Que he pillado cosas muy interesantes. Dios mío, qué op. Todo. Por cierto, recordar... Mmm, ¿Os mola así con muchos cortes? Porque lo que quiero centrar es entrar en lo, en lo obvio. No voy a grabar o como que recorro 5 kilómetros a pata. ¿Os mola así los cortes que os ponga lo que, lo que interesa? Pero que mola, vamos. Estoy eh. ahí como, como hago cositas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿O oh, la torreta. Aquí ya tengo el trabuco preparado por la torreta. Uh -huh. Vaya pegote, señores. Vamos, voy a guardar... Mira. Lo que me he encontrado es en la gasolinera y menos me ha caído. La torreta de lanzallama, que no requiere eh, energía, requiere que le meta combustible de grado bajo. Ya está rota. La trampilla, que me hace falta para ponerlo para hacer lo que voy a hacer. Que es importante. Que ahora no después lo veréis. El cuerpo de rifle, para fabricar rifle, de, del calibre 5.56. Que no sé si voy a... pero vamos. Op. Bueno, y esto puedo fabricarlo pero... Mira, me lo han dado. ¡Op! Oh, todo muy roto. Vamos a guardar cosillas y ya nos ponemos de camino para... Sí, se sí queda gusto, leche. Sí que... Mira, esta es la otra que tengo. La torreta automática. Pero pide energía. Lo bueno que loteando he pillado ya paneles de sol y batería. Vamos. Roto. No me hace falta ni aprenderlo. Rotísimo. Vamos. A... Pff, que me emocione. Bueno chicos, me voy para faro, Desea mi suerte. Que no voy a poner el recorrido porque se tarda por lo menos 10 minutos bueno. Pero... no tiene que haber nadie No tengo que encontrarme nadie por el camino, de hecho jugando hasta con 30 jugadores no he encontrado nadie por el camino Porque están muy... los horarios están muy dispersos Pero hoy es sábado y puede haber más gente jugando, así que... Cruzamos de deo y... Go. Let's go, vamos, let's go Así que digo yo, sé que te, te encuentras con tu otra vidona y ya, y ya está llana En fin Y encima además se va a hacer de noche Bueno eh, lo bueno es que llevo linterna. Eh, Esperamos que no salga el helicóptero. Mira, mira, sé que hay, sé que hay, sé que hay por todos lados, Mira, Sé que esto es. Aunque esto lo no han luteado. Sí, esto lo no han looteado hace poco. Creo que me voy a encontrar alguien allí. Creo que me voy a encontrar algo alguien allí En el, en el faro. Pero bueno, ya está, si me encuentro alguien y pierdo... Tampoco voy a parar, para voy a a la chatarra. Ah, ya está, vamos para allá. Y para el colmo... Estoy oyendo disparos. Voy, la... voy a hacer la día 11, voy a subirme al monte y a ver el, el pajeo que hay. Mira, me he encontrado un tío aquí, aquí tirado. Pobrecico. Pues le, veo... le voy a cambiar un par de cosillas. Toma la antorcha para aquí... Esto dámelo. Eh, esto para ti. Esto dámelo. Mira, esto. Esto ya, esto ya tengo yo mucho. Esto para ti. A un cambio. En, mira, esto para ti. Esto para ti. Esto dámelo. Uh, tiene también de esto. Mira, esto dámelo. más le puedo quitar el escra, dámelo hombre, por favor el combustible lo. gracias esto, dámelo y ya está y, y, y, lo, y, lo, y lo demás para ti eh, ya, lo iba a matar pero paso no porque no tengo sitio para grasa ni más que es lo que me interesa, bueno, vamos para allá Bien, no va una mierda, yo tampoco. Pero he llegado al faro, al faro, al puerto, y estoy delante de esto, que es lo que me interesa a mí. Para poder, para poder reciclar. Así que vamos a meter mierda, vamos a reciclarla. Y a ver si mientras hace un poquito de día para poder ver y hacernos lo de la tarjeta, ¿vale? Vamos a decir suerte. de alguien. Y por la noche no es una mierda y, y el cabrón lleva la linterna Puerta Seguro que lleva escopeta o algo de eso Hmm Me me Estáis está picando barriles. Voy a dejar que se vaya, porque lo que me interesa es en la tarjeta. Sinceramente, voy a dejar que se vaya. Y. Y reciclar eso. Que viene como está más oscura. Si viene como está más oscura, pues. Un flechazo en la cabeza se lo llevaría. No sé qué arma lleva, ¿eh? Porque aquí a tanta oscura no va a poder verme bien. Va a poder esconderme y ponerme en alto si pudiera. Y hacerle... No la 10-11, sino la 20-30, mira, ya. Se va, se va, se va. No me ha visto. No me ha visto, ¿eh? No me ha visto, no me ha visto. Pues estoy aquí, estoy, aquí agachado detrás de, de los de lo, de lo matorrales. O oh, Mavi, tú se ha ido corriendo. Uff. A ver, que en realidad tengo un montón de cosas ya en el, En la base que si muero No pierdo gran cosa. No me engañaron. Pero bueno, no quiero morir. Que sea lo que yo quiera No quería venir Tengo copeta No quería venir con ella Porque ya me han quitado dos Por tonto Que no se sé manejar la copeta aquí aún Y ya me ha pasado de venir no aquí, sino de de, de. de. enfrentarme a Peña con la copeta, matarme a ella con un puto arco y quitarme la copeta. Yo se ha ido. Yo creo que un oso, suena como un oso, eso no suena a pasos normales. ¿eh? O me quieren trolear, o se va a subir arriba de un lado que para poder verme. No sé yo. Esto me he pillado. Extra Sí, eso suena a oso. Es que no es una mierda y vosotros tampoco, no sé, pero bueno, venga, voy a así con esto. Si ya, si ya se va a ser de día. Bueno, ya he hablado con el que está por aquí. Hay, hay buen rollo. Ya está. Bueno, vamos, vamos a hacernos esto. Vamos a hacernos esto, ¿vale? Hay que poner. Esto eh, supuestamente así. El botón no hay No hay que pulsarlo. Vengo por aquí. No se sé ha activado, eso sea, porque soy un manco y no sé hacerlo. Pero de me debería haber pulsado un botón, ¿no? O estaba ver el botón por fuera. Ah, de aquí, coño, está aquí el botón. <ríe> ¿Esto? ¿Que, la... que nunca encuentro a nadie por aquí. No, hay que ni nada. Quiero que haya mierda. La tarjeta azul. No sé para qué será eso, pero mejor no lo pulso. Creo que creo que para llamar a los a lo NPC. Nunca lo he hecho, la verdad. No lo voy a engañar. Nunca lo he hecho y no lo, lo voy a hacer ahora. O sea, me gusta de buen rollo con la peña. Yo en Rus tengo una política. No me toca los guavos y no te lo toco a ti. Fácil de fácil. Porque me sirve? El día me tiro con alguien que puede tener mi base mejor arma que yo o, mi, o mejor puntería. O puede ser mi vecino y hacerme la vida imposible. Ah, tontería. De hecho, así no empecé en el servidor. Había uno que al lado. De hecho, está aquí en el grupo que es Sad Y al final hemos hecho tregua y está en el equipo para no dispararnos. Y de buen rollo y ya está. A lo mejor. Porque eso nunca se sabe eh, qué armas lleva. Que me puede ver a mí con una galleta, pero lo que puedo llevar es un subfusil, una AK y hacer el araquili lo que está claro es que tengo una tarjeta azul la segunda, no me hace falta nada más he venido a ver qué había por aquí no hay nada interesante voy a ver si lo veo por si quiere que le dé la tarjeta azul ¿Ya se ha ido? Ya se ha ido, parece Bueno, eso de que, de que ya se ha ido Es muy, es muy relativo, puede estar por aquí Pero no me ha parecido Hoy antes, cuando no sé si El ruido de la, de la recicladora Lo escuchan los demás, o solo yo Pero bueno, lo que es el caso. Que vamos vámonos ya para la base. No había nada, he venido a usar la, la tarjeta. No había una mierda, ya la me he visto. El botón ese, creo que es un... Vi en un vídeo, creo que para llamar NPC, creo. Pero bueno, no tengo equipo ni nada, así que... Para casita. Ahora nos vemos cuando no en un pase. Al final sí me ha atrapado que estaba durmiendo antes, ¿eh? Para quitarle la grasa. <risas> para que hasta queda durmiendo en mitad del campo. Lo mismo que se ha desconectado. Estaba jugando, se ha desconectado, le ha la mamá jugando al RAS. ¡Niño, no juega al RAS, que es un viejo muy violento! Y se ha quedado el pobrecito ahí. Tiene cosillas, cosilla, ¿eh? Pero bueno, el juego es así. La vida. ¿No? Eh, eh, es dura. Bueno, chicos, hemos llegado sano y salvo con todo el cargamento. Que la verdad, he hecho más en, el, en la casonera que en el puerto. Pero bueno, eh, hemos tenido ese pequeño ratito de tensión a oscura viendo a alguien paseándose... Y guay, eh, la casa lo enseñaré si queréis, si queréis y os mola ese momentillo mío en RAS, en el próximo episodio os traigo la base cambiada, ¿vale? Si os gusta que os traiga RAS, no todo día, pero de vez en cuando, digo, mira, hoy que tengo tiempo voy a grabar un poquito RAS, así con citos, y que veáis mi día a día, hoy solo, otro día mismo jugando con contra Tadashi que es un seguidor mío de, de mi canal de Twitch, de Frank Van Corvo, donde hago todo mi trabajo. Está invitado, a recordarlo Y eso. Así que chicos, ya sabéis, un fuerte like. Como siempre, suscribiros si no estáis suscritos. Y y activar la campanita, muy importante. Así que, hasta la próxima.